Hola chicos, estamos en una sesión de... ¡Va, señorio ¡Otra ¡Mira! ¡Eh, cómo ha atravesado Es el coche que dice aquí. Aquí está. ¡Va, señora! ¡Señora! ¡Esta señora! Aquí. ¡Anda, mira! adiós ahora, ¿cómo, cómo vuelan los coches así vuelan los coches Te lo llamo coche volador no hay coche que vuele mejor que este coche volador así, así flotan los coches Uy. No, no, flota, flota. ¡Uy! ¡Vuela! ¡Vuela, chiquitajo, vuela! ¡Vuela! Yo me sigue la poli. ¡Qué raro! ¡Uy! ¡No estoy aquí, palín! Así es como explotan la ruedas esa cambio. Da un coche sí ¡Adiós! Ah, se acaba con un coche de pico. No, hay tres, tres ¡Ahí está la poli! Ah, ya! ¡Adiós! Días, ¿eh? días, no lo los raíles se ha se día la policía, de o sea, la primera policía, en ese momento. Ya tenemos un todoterreno. Y el helicóptero. Si hay suerte y encontramos un tren, podríamos subirnos a él y de ahí dar al helicóptero. Asegurándonos... Bueno, asegurándonos no. Tiene una posibilidad de victoria. ¿no? Entra en el macro. ¡Uh! Oh yes, I mean I don't to the just The choice good oh propia no, no no uy, no. que no, no. no, no. ¿Cómo es? ¿Qué ¡Me No por policías. el ¿Vale? De chiquitio de tanto el lado ¿Sí es un poco, es una pasada. Bye bye Poli Ok, okay dejar de dispararme en la Voy a llegar a la parte de Wine, a trabajar. Ha tenido una gran estabilidad. Mira eso por si. Que cargarse ya no me ha dado críticas, pero sí, además. Tarde, ¿no? Ahora solo me persiguen helicópteros. ¡Ay! ¡Pom, pom, pom! ¡Pom! problem, problem. problem.